Nos encontramos con Nancy Palacios Mena. Ella fue gran maestra del premio Compartir en el año 2015. Y la invitamos el día de hoy porque ella tiene todo un trabajo de investigación alrededor del aula de clase. Entonces, Nancy, cuéntanos un poco eh, qué encontraste cuando llegaste a tu institución. Ella es maestra de ciencias sociales y llega al municipio de Anserma, Valle de Cauca. En ese, en ese contexto, pues, eh, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia cuando llegas. Cuando yo llego no. al pueblo es muy impactante porque yo venía de, de una ciudad, generalmente los maestros hacen, es un, como un camino distinto, estar en la ciudad, es, estar en el campesino de la ciudad, y de no hice al revés, estaba trabajando en Candy y entonces me fui a trabajar en de Nuevo, y lo que consigo es un pueblo muy golpeado por, por la cultura, sobre todo el narcotráfico, digamos, eso había quedado muy sembrado, muy arraigado en las costumbres de, del pueblo, eh, y, y era una cosa un poco difícil entender las dinámicas, porque los chicos no querían, porque no se vinculaban, y para algunos profesores eh, que llegábamos de Cali era, era un poco raro, porque ellos no, la universidad no los motiva, porque presentar la prueba, saber no es una cosa como tan importante, digamos, y, y digamos el colegio tenía fama de que el ambiente era muy pesado, de que la disciplina era fuerte, de que los maestros se aburrían. Entonces, un, un poco todo eso es lo que me lleva a, a pensar y me va inquietando sobre lo que va pasando en, en la institución educativa. Me toma un tiempo para entender un poco el pueblo, para entender un poco quiénes son los estudiantes. Me fui a vivir a todas las que en el parque, era donde uno se da cuenta de todo lo que ocurre, por ahí pasa todo el mundo. Entonces, digamos que quise hacer un trabajo muy, muy fuerte de observación. Cuando llego al pueblo estoy, haciendo, estoy empezando una maestría en sociología. Entonces, ya yo traía preguntas de, de, mi, de mi experiencia en pregrado, y entonces digamos que fue muy importante la formación que estaba recibiendo y el pueblo al que llegó y el colegio en que llegó. Entonces hubo una experiencia como muy bonita donde todas mis preguntas y todas las inquietudes se me fueron un poco como respondiendo en mi formación. Ok, hablemos un poquito porque ya nos metimos en el campo de investigación. Tú dices, llegas al colegio y vas a observar unas dinámicas, unos escenarios, unos contextos. Y ya empiezas a plantear o ya venías desarrollando unas preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas que tú te planteaste? Digamos que las preguntas que me traía era, ¿cómo hacer que los estudiantes estén conectados con la clase? ¿Cómo hacer que los estudiantes estén conectados con la escuela? Cuando yo voy a este, a, a este contexto, conectados es que se interesen, conectados que, se interesen que quieran aprender, sobre Conectado todo que se apasionaran para las ciencias sociales, mm -hmm. que se apasionaran por las ciencias sociales, que les gustara la clase de geografía, de historia, que quisieran entender las dinámicas sociales. Esas eran como, como las metas que yo llevaba, que aprendieran mucho conmigo. Pero cuando llego me encuentro que ese aprendizaje no va a ser tan fácil de, de, de potenciarlo porque los estudiantes son, no están tan interesados en aprender. Entonces un poco lo que digamos que llevo a la investigación es pensando cómo hacer para que aprendan. Y en eso, ¿cómo para que aprendan? Lo primero que digo es, tengo que entenderlo. ¿sí? Tengo mm -hmm. que entender qué está pasando. Y ahí es, digamos, donde me metan un poco a entender las dinámicas de, del municipio. Ok. Entonces, la pregunta, o la pregunta parte de ¿encuentras unos estudiantes poco motivados para la aprendizaje de las ciencias sociales? Tal vez porque los contenidos, de alguna manera, no les eran pertinentes, no les llamaban la atención, y tú empiezas como a resolver eso. Entonces... Ya con la pregunta, bueno, ¿cómo hacer para que mis estudiantes se motiven y encuentren sentido a las ciencias sociales? ¿Cómo, ¿Cómo, qué estrategias empiezas a utilizar para transformar esa realidad que encontraste? Digamos que lo que yo voy descubriendo es que tengo que hacer que ellos estudien lo que viven. Eso fue como una de las cosas más importantes de las cuales me di cuenta pronto. Yo tengo que hacer que se motiven por estudiar sociales, por estudiar, para mantener geografía de historia, pero digamos que muy rápido entendí que eso solamente lo iba a lograr si aterrizaba lo que era el pueblo. Es decir, que si se si hacía lo que llama educación pertinente es que ellos se ubicaran y que la escuela, digamos que la, la sociedad, sus problemas vinieran de la escuela. Entonces voy desarrollando una estrategia que lo que me permite es hacer que ellos, se vayan volviendo como indagadores, como pequeños investigadores, y todo lo que hacíamos en el aula era sobre, sobre sus vivencias, entonces sobre situaciones de pobreza, sobre por qué se presentan oleadas de muerte en cierta época del año, y luego como que no pasó nada. Eh, ¿Qué pasa con los cultivos de café? ¿Por qué los, porque la zona rural de Anselmo se desocupó? Después de 16 mil habitantes pasó a menos de 6.000. mil. Esa gente, ¿para dónde se fue? Eh, entonces, hacemos todo un trabajo sobre indignaciones. ¿Y por qué se fueron más mujeres que hombres? ¿Y las mujeres dónde están y qué están haciendo? ¿Por qué hay tanto desempleado? ¿Por qué, digamos, hay como una, una noción tan pesimista en el contexto de, del pueblo sobre lo que son capaces de hacer sus, sus gentes? Esas inquietudes... Eh venían de los estudiantes que tú recogías o eran inquietudes que tú recogías y se las dabas a los estudiantes? Yo no, era un proceso, digamos, mixto. Yo, yo fui construyendo una estrategia que tenía como eje la indagación de los estudiantes, pero esas preguntas venían de las cosas que ellos iban expresando. Por ejemplo, eh, nosotros como un poco como, no pierde el tiempo aquí porque estos estudiantes son, tienen como pocas esperanzas de éxito entonces se puede como engastar a mí me inquietaba mucho que no entendieran que tenían mucho potencia y que ellos son, eran igual de capaces que cualquier estudiante del país me impactaba mucho el tema de que la universidad no estuviera en su visión de mundo eso me, me inquietaba y nos preocupaba mucho con algunos maestros pero también, digamos que lo que va pasando en el pueblo y, y es que van pasando muertes y, eh, digamos, oleadas de tres meses donde mueren muchas personas, incluso muchos chicos vinculados a la escuela o que habían estado eh, en la escuela hacía poco. Entonces, digamos que todo eso fue como, digamos que no nada fue por separado, sino que todo fue como uniendo, ¿sí? Entonces, por un lado, la construcción de la estrategia pedagógica. Pero digamos que esa está muy potenciada por lo que va pasando en el okay, pueblo. Recojamos ahora un poco, frente a una pregunta que, que se formulaban en los proyectos que desarrollaban en, en tu cartera, eh, algún ejemplo en concreto. Uh -huh. Entonces, por decir algo, que más mujeres salieron del pueblo que hombres, Con bajo eh, tratar de responder por qué, cuáles eran las razones. Cuéntanos un poco qué, qué hacían los estudiantes para recoger los datos, para mirar que eso es efectivamente, pues, científicamente, de alguna manera, o así. Sí, lo que hacíamos era, digamos, yo diseñé una estrategia que tenía dos momentos. Entonces, los estudiantes de octavo hacían todo el entrenamiento de aprender técnicas de investigación social. Entonces, ellos aprendían a hacer una entrevista, aprendían a, hacer, a, a, a diseñar una encuesta, a pilotearla, aprendían luego a sistematizar los datos, les enseñé un poco a hacer una observación bibliográfica cómo yo voy y, a, digamos, a partir de observar ciertas prácticas, puedo, a partir de ahí, digamos, construir cosas con, con unos elementos teóricos. Aprendían a hacer lectura, por ejemplo, de prensa. Entonces, lectura de fuente les enseñé. Entonces, lo que hacíamos era eso, en octavo. Y luego, cuando ya en octavo, digamos, aprendían bien eso, pasábamos a noveno, donde hacíamos... Todo el proceso completo. Entonces empezábamos desde la, la, la pregunta, que se formularon también sus preguntas, hasta como el informe final. Ok. Entonces ya hablamos un poco del proceso de investigación en el salón de clase con tus estudiantes. ¿Y qué resultados obtuviste cuando tú cambiaste la estrategia y los metiste como en esos procesos de investigación sobre su contexto que notaste tiempo después? No. Fue una una respuesta muy, muy, muy positiva, una respuesta súper positiva, porque, digamos que, como siempre, eran cosas que nos querían saber, además cada grupo se preguntaba sobre lo que le interesaba, o cada persona, por pues, de la gente trabajaba individual, también los chicos trabajaban individual, toda una conexión muy cercana con la escuela, de manera que nosotros fuimos logrando que se fueran subiendo, eh, que se fueran subiendo como, como el... Como los resultados de ciencia tuyos, social, algo. exacto. Por ejemplo, no no. a, a, a mi clase casi todo el mundo entraba. Uh -huh. No tenía problemas con que, ya no, que ese estudiante no entró, porque empezamos con esta modalidad de rotación entre ellos. Y sobre todo, una cosa ¿sí? que fue muy, muy importante para nosotros fue que ciencias sociales logró un estatus dentro de la escuela. Es decir, ellos sabían que las clases sociales eran una clase importante, donde se hacían cosas chéveres, okay. donde se aprendía mucho. Ahora hablemos un poco del proceso paralelo, porque este es el proceso de investigación de los estudiantes en el salón de clase. Mientras tanto, tú como profesora, estás desarrollando también un trabajo de investigación. Entonces, cuéntanos acerca de eso. Yo estaba haciendo un trabajo de investigación como en dos frentes. El uno era sobre socialización de estudiantes, sobre cómo, cómo ellos han ido viviendo, estas nuevas estos nuevos tiempos digámoslo así y cómo han, han ido cambiando sus concepciones de la autoridad del poder del de, de, consenso el estado de clases como eh, eh, la imagen del profesor y la imagen misma de la autoridad que tiene la escuela y digamos con, con investigaciones que estaba haciendo un poco en sociología y lo otro, también ha participado en grupos de investigación mediante de que las agendas sociales donde aprendí digamos a construir esta propuesta que es la que lleva al segundo de clases. Ok, ahí terminas tu maestría y luego te vuelves doctor. Cuéntanos un poquito, ya es el recorrido. Y bueno, ya con esto terminamos. En el doctorado, la experiencia fue, digamos, seguir cosas que habían quedado en punta en la tesis en la de maestría y lo que hice fue un poco estudiar por qué los derechos han cambiado tanto en la escuela. Entonces, lo que hice fue recoger, eso, digamos, los resultados de esos años de trabajo en la maestría y. Hice un trabajo que lo vamos a publicar próximamente sobre cómo los derechos y la reclamación de los derechos han transformado bastante las relaciones sociales de la escuela. Y por el lado digamos, de la didáctica lo que hizo fue un poco, vamos consolidar esa, esa línea de trabajo en, en enseñanza de la historia y la geografía a partir de la creación de unidades didácticas desde eh, el contexto mismo de los estudiantes. Bueno Nancy, muchas gracias por gracias. este gracias. testimonio, aquí vemos cómo un maestro investigador transforma las prácticas de aula y de alguna manera mejora los aprendizajes en los estudiantes.